Congreso Mutacional. Hacer conscientes estas necesidades que tenemos, hacer conscientes todos los recursos que tenemos disponibles para usarlos a nuestro favor y construir entre todos el mundo en el que queremos habitar. Un montón de profesionales a tu disposición. Congreso Mutacional. SF.com Tenés que escribirte.